Buenas noches a todos desde aquí, desde Roma, desde el Colegio Internacional San Roberto Belarmino de la Compañía de Jesús. Eh, agradecemos al colegio que nos haya, nos haya permitido utilizar sus instalaciones. Y vamos a comenzar enseguida... ...esperando a ser Jesuita, a nuestro invitado, y esperamos que pronto podamos, podamos conectarnos y retransmitir. Aquí tenemos a, a nuestro invitado de la noche, Javi Montes, eh, jesuita sevillano, que transmite desde Bilbao. Javi, ¿qué tal? ¿Qué hora es ahí en España? Muy buenas noches, Dani. Son las 10. Que... Igual, igual que aquí en Italia. Ya vemos que se va conectando la gente. Vamos a esperar un, un poquito a que, a que se vayan conectando, pero mientras tanto... Eh, cuéntanos, que bueno, te lo he dicho Javi Montes, jesuita, amigo, y cuéntanos un poquito de, de tu vida, tu itinerario vital, a qué te dedicas y, y por qué te han, por qué te han invitado a este directo tan exclusivo de Voces SJ. Bueno, pues eh, bueno, la, la publicidad que ponía era un jesuita en una noche, yo creo que era un poquito en la intención de pues de los compañeros ¿no? de Voces SJ era pues presentar a, el trabajo que hacemos los jesuitas en, en el sector social, ¿no? en, en todo este ámbito más de, pues, de las ONG, de la intervención con vulnerables, y pues yo creo que esa es un poquito la idea. ¿no? En Bilbao concretamente, el trabajo en Alboa, que es mi principal en la Organización de Cooperación y Desarrollo y muy ligado también a Entreventuras, que es otra de, de los jesuitas, también aquí y en Bilbao también eh, en la Fundación es una institución del Servicio Jesuita Migrante pues personas migrantes que están por aquí en Bilbao también Ahí, Y más o menos así un poquito contarnos a qué se dedica cada una de estas instituciones y cuál es el, el papel que, que tú desempeñas en ellas o la bueno, lo que tú quieras, para que vayamos, sepamos un poquito el contexto. Vale, pues eh, tanto al Juan como entre ONG de Cooperación al Desarrollo. Entonces, la parte de la organización es apoyar a otras obras jesuitas en, sur, en América Latina, en África, en Asia. O sea, mucho trabajo de acompañar a las organizaciones, ayudarles a buscar financiación. Estamos muy unidos. Todos a Fe y Alegría, al Servicio de gestión de Refugiados eh, y después también trabajamos aquí, ¿no? Tenemos pues, toda una dimensión de sensibilización, de trabajo con colegios. Bueno, nosotros llamamos pues cultivar una ciudadanía global, ¿no? Una ciudadanía pues de personas que estén implicadas y quieran la, la realidad. Javi, me dicen que se, se oye mal, dicen por aquí, no sé si, si vamos, no sé si es cosa de la conexión, la conexión nuestra está bien, eh, eh, seguís oyendo, ¿nos oís mal a los dos? oís mal a uno? Se escucha entrecortado hermanos, dicen por aquí. Eh, bueno, poco, poco podemos hacer. Me puede, me puede intentar poner los auriculares, no sé si esto puede ayudar. Dani, creo que es tu micro. No lo sé, papi. será cosa de la... Dani, creo que es tu micro. Bueno, pues vamos a intentar poner los, los auriculares. Se escucha bien, dicen unos otros. Aquí falta... falta aporta la Javi? Vamos a ver. Un momentito que me pongo los cascos. Si podéis usar auriculares. Ahora me oyes a mí. Vamos a probar a ver si se nos escucha bien Ahora, bueno A ver ¿Se escucha mejor ahora? Bueno, yo reconozco que es la primera vez que hago esto Entonces no, mm. no tengo ni idea No sabía cuál Ahora parece que sí dice Ahora parece que sí, ¿no? Okay. Bueno, pues eh, bueno, se ha presentado un, un poco Javi Ya se escucha bien Mejor, dice Antonio, que es un público exigente eh, <risa> si, si, <risa> Después de contarnos a a qué te dedicas y demás, si nos pudieras contar cuál ha sido tu itinerario en la compañía de Jesús y cuál ha sido tu formación, para saber un poquito, hay mucha gente que le da mucha curiosidad de saber cómo Jesuita termina en una ONG o cuál es nuestra formación. Ajá. Bueno, eh, yo, curiosamente, o sea, yo entré jesuita, muy, bueno, muy marcado por mi experiencia en el Colegio de los Jesuitas de Sevilla, pero es verdad que a la vez que yo participaba pues, en los grupos así de, de fe, de pastoral del colegio, me marcó mucho experiencias de voluntariado que, que tuve, ¿no? Con, con otros amigos y compañeros, sobre todo en, en Proyecto Hombre, pues con personas que estaban en la droga. A mí eso me, me marcó mucho, ¿no? Yo creo que esa pues doble dimensión, ¿no? De, de una vida espiritual, de una relación con Dios y a la vez un servicio pues a gente pues que ha tenido más mala suerte, que lo está pasando peor, pues eso fue, yo creo que muy determinante, ¿no? En tanto en... Mi entrada a la compañía como después en mi formación y en, en mi misión actual ¿no? el, el conectar esa, ese trabajo por la justicia Con, con la experiencia de Dios ¿no? que uno va teniendo Y que va intuyendo por dónde por le llama a Dios ¿no? Y así como bueno, pues mi formación es muy parecida a la de muchos jesuitas Yo hice el noviciado entonces en Zaragoza Aquí al norte de España pero estuve dos años de, estudiando filosofía en Salamanca eh, y terminé, yo había empezado la carrera de ingeniería industrial, la terminé dos años que me quedaban en Madrid, en Icaí, y luego estuve en el colegio del puerto de Santa María, pues trabajando formación profesional allí. Y pues bueno, una experiencia también muy bonita de enseñanza, de voluntariado también con los jóvenes del colegio. Los veranos me fui a, a Marruecos con un grupo de universitarios también. A, pues a trabajar allí, a conocer aquella realidad, ¿no? Que, que a mí ya me impactó mucho entonces. Luego estudié teología, tres años en Madrid, que hay casi todos los jesuitas de la provincia de España, pues hacemos el primer ciclo en Madrid. Luego estuve dos años en Boston, haciendo una especialidad en moral social, ¿no? Por esa inquietud de, de la justicia, de, bueno, pues ver cómo la Iglesia, pues desde el Evangelio, pues también... ...abordamos esos temas. Y después de, de la formación más de estudios, estuve dos años en Canarias... ...trabajando en Radio ECA, una institución educativa muy potente allí en Canarias... ...y luego estuve dos años en, en Marruecos, trabajando con migrantes, con los migrantes que quieren eh, pues pasar aquí a, a llegar a Europa y se acumulan en Marruecos porque no pueden pasar, ¿no? Y ya ten, bueno, pues un, un proyecto bonito desde la Delegación de Migraciones de la diócesis de Tánger, eh, trabajando con, con migrantes subsaharianos sobre todo, pues ayuda humanitaria, acompañamiento, psicosocial, sanitario. Fue una experiencia que me marcó mucho, ¿no?, los años en Marruecos. Y después hice un año de formación que hacemos los jesuitas de lo que llamamos la tercera aprobación, que es como un tiempo así más in, interior, más más profundo, muy bonito, me tocó en Cuba, una, un contexto pues que ayuda mucho a eso. Y desde hace un año y pico estoy aquí en Bilbao, ¿no? Con esto que he comentado, pues trabajando en Alboan, con la Fundación Curía y con Entre Culturas en el ámbito del sector social. Un año típico por aquí por estas esta tierra. Bueno, pues como veis, la, la experiencia de Javi es aparte, vamos, aparte que se le ve tan joven, pero ya ha tenido sus, sus pinitos en la compañía, ¿no? Es bastante dilatada, diríamos, ¿no? de mucha experiencia, muchos sitios distintos. Y esto lo digo porque, porque bueno, él estará hablando y contestando las preguntas, pero si queréis hacerle alguna pregunta o alguna cosa no os ha quedado clara o, o no sé, queréis que os cuente algo de alguna de sus etapas de formación, lo vais escribiendo en el, en el chat y yo iré anotando y al final pues, le voy haciendo las, las preguntas que vosotros queráis, que esto lo hacemos entre todos, que nosotros estamos aquí hablando, pero que lo bueno de estos directos conectan con el interés de, de muchos de los que estáis viéndonos desde casa ¿no? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta Javi, ahora que es, ¿por qué la Iglesia siempre ha querido estar al lado de los pobres? ¿no? Y, y ¿Por qué y, y cómo? Bueno yo creo que eso pues la razón el origen está en el Evangelio, Jesús pues era una persona pues, con una sensibilidad muy especial por quienes sufrieran, por todas las personas que, que lo pasaban mal eh, y en el Evangelio se ve, ¿no? Él es capaz de, pues, de percibir esa necesidad Y se acercaba a la gente sin importarle que fueran pues Romanos, eh, judíos, samaritanos Y yo creo que su experiencia De sentirse hijo de Dios Y de sentir como Dios le quería a él Como Dios quiere a la humanidad Le hace a él darse, ¿no? Yo creo que desde, ese, desde esa experiencia de Jesús La Iglesia entiende eso, ¿no? Yo no concibo la fe cristiana sin sin un compromiso por la justicia, sin un eh, intentar no mejorar la situación de tanta gente que, que lo pasa mal, ¿no? En tiempos de Jesús era así y lo sigue siendo, sigue habiendo gente pues que por, por, por egoísmo, por injusticia, por estructuras que tenemos injustas en nuestro mundo pues sufre mucho, ¿no? Y, y yo creo que la persona que se acerca a Jesús, que tiene una experiencia de Dios, pues surge pues ese deseo de cambiar eso y de acercarse a quien sufre, ¿no? Eh, yo creo que el, la experiencia de Dios no se puede separar de la experiencia de, de contacto con, con las otras personas, ¿no? Y, y estas realidades, pues más de pobreza, de injusticia, pues te tocan pues mucho más, ¿no? Y yo creo que ahí es una oportunidad ¿no? de acercarse a quien lo está pasando mal para encontrarse con Dios. ¿no? Eh, creo que era San Juan Crisóstomo, tú tienes más fresca la, la teología, pero cuando hablaba del cuerpo de Cristo, hablaba tanto de la Eucaristía como del mm. pobre, ¿no? de la persona pues que está excluida, que está abandonada, olvidada de la sociedad. ¿no? Y ahí hay, hay una experiencia pues mística, ¿no? muy bonita, y, y yo creo que eso la Iglesia lo ha tenido desde siempre. No siempre hemos sido fiel a eso y a veces nos hemos olvidado. O hay espiritualidades que que se olvidan de eso, que se quedan pues en algo más interior, más centrado en la persona, pero la, la, la espiritualidad de Jesús es de salir hacia afuera, ¿no? El Papa Francisco nos lo está recordando continuamente y nos está siempre poniendo de frente a realidades pues de, de las mujeres que son víctimas de trata, de las personas migrantes que llegan, de quienes, bueno, la gente que está en la cárcel que también sufre, entonces yo creo que era una, una experiencia, digo, el evangelio no se puede alejar de, de, de la vivencia del pobre ¿no? y, y yo creo que en eso pues bueno seguimos ¿no? como iglesia caritas es la que está siempre en primera línea y nosotros como jesuitas pues desde, desde que San Ignacio empezó la compañía donde él mandaba siempre a los primeros jesuitas a estar en los hospitales que entonces eran donde vivían la gente más pobre y eh, pues hemos tenido de distintas maneras y hoy se concreta en este tipo de organizaciones, de ONGs, de entidades sociales más grandes, más pequeñas, que intentamos pues responder ¿no? a estas realidades. Y bueno, pues yo tengo la suerte, yo me considero un afortunado de poder tener esta experiencia. Dice Isa Tellez que les encantaba cuando ibas a Málaga a contar la realidad de Marruecos, ¿no? que les abriste los ojos a esa, a esa realidad. Yo creo que también es un un papel bonito ¿no? de, los, de los jesuitas y de las personas de iglesia que, que trabajan en una ONG, cómo se puede abrir los ojos a, a realidades diferentes que no, que no conocemos. Y entonces yo ahí te quería preguntar, porque, porque hace hace tiempo me acuerdo que una persona me decía que, bueno, que si alguien quería hacer el, hacer el bien o hacer algo por los demás, se apuntaba a una ONG. Pero que si quería, si quería estar en, vamos que si quería ayudar a, si quería estar con Dios y tal, si iba a la parroquia. Tú unes un poco las, las dos cosas, ¿no? Eres un jesuita que trabaja sin una ONG o un, un sacerdote. Yo te quería preguntar que, ¿qué, es, qué es lo que aporta la iglesia a sus, a sus ONGs para que sean distintas si una persona decida entrar en una o colaborar con una ONG de, de la iglesia. Y más concretamente, la, la compañía, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que aporta o qué es lo que podemos los jesuitas aportar como, como NG? O sea, yo sí lo, lo digo siempre. A mí me, me molesta o no me gusta cuando se separa como la dimensión más de la fe creyente de la dimensión de la justicia cuando eh, yo creo que no hay oración cristiana que no te lleve al compromiso y no hay compromiso desde una vivencia cristiana que no te acerque de alguna manera también a Dios, ¿no? Yo creo hay ONG magníficas de distintas ideologías o creencias, incluso en nuestras organizaciones hay gente que no es creyente, ¿no? Pero yo creo que tenemos una manera de acercarnos a la realidad. Lo que más conozco, obviamente, es la, las eh, entidades de la Compañía de Jesús, que sí creemos en un modelo que es transformador. Nosotros, cuando nos pensamos, siempre hablamos del ciclo de la misión, ¿no? Y, y siempre hablamos de acompañar, de servir, de reflexionar, de, sensibiliz de sensibilizar perdón y de transformar. O sea, nosotros no solamente... Nos, nos quedamos tranquilos, digamos, dándole, no sé, pues de comer o dándole un techo a quien no lo tiene, sino que además decimos que a esta persona la acompañamos y acompañarla supone que te implicas tú personalmente, ¿no? En, en su proceso de, de transformación y es muy bonito, pero también te complica la vida. Transform, o sea, acompañamos, también reflexionamos, nos, bueno, pues yo creo que ahí la compañía siempre tiene una tradición, pues más de, de pensar las cosas, intelectual, si queremos decirlo así, decir, bueno, ¿cuáles son las razones ¿Por qué está habiendo esta situación de injusticia no, con la migración, que me toca muy de cerca? ¿Por qué está pasando en África para que la gente venga? ¿Qué está haciendo Europa con sus leyes para generar pues comportamientos también racistas? ¿no? Y esa reflexión nos lleva a sensibilizar a la gente. Para nosotros, como ONG, no, como Alboan, como Entre Culturas, nos parece súper importante eh, abrir los ojos lo que tú decías a, a la gente que está aquí. Nosotros... Creemos mucho en las experiencias de encuentro. Tenemos esos voluntariados, que lo llamamos Volpa, ¿no? Internacional, donde hay gente que va a otro país durante un año, dos años. No porque vayan a arreglar nada allí, sino porque sabemos que eso les va a transformar a ellos como personas y a la, y a la gente que está que está en, otro, en otros países. ¿no? Eh, sensibilizar y transformar. Al final queremos no solamente pues solucionar el problema de una persona que llega, que no tiene un bocadillo para comer, sino intentar transformar la realidad para que bueno pues para que el mundo sea más justo ¿no? es, bueno, yo a veces me siento como david contra Goliat pero ahí estamos ¿no? y, y, y todo lo que hacemos eh, nuestros proyectos no por ejemplo tenemos mucha mucha atención a toda la dimensión educativa ¿no? el, el hacer pues que, que, que haya una educación pues, de calidad no para todos los niños niñas adolescentes o por ejemplo en al un, una línea muy bonita que llamamos tlc tecnología libre de conflicto no nosotros trabajamos con los mineros que en el Congo saca el, el coltán, pues hasta la gente que aquí, que consumimos tecnología, nuestros móviles están hechos con esos minerales para saber qué pasa desde que sale el mineral hasta que llega, ¿no? Y, y cómo ahí en medio, pues se, se, se hacen tratos injustos, cómo se explota gente, pues hacernos conscientes de eso, ¿no? Para, para poder transformar la realidad, que no es fácil porque eso también nos va a tocar a nuestra manera de, de consumir, a nuestras maneras de, de, de relacionarnos con, con, con nuestra vida, la ropa que usamos, la tecnología que usamos, o sea, que nos cuestiona, ¿no? Pero a la vez eso es transformador, ¿no? Y, y cuando la gente se acerca a las, yo creo, ¿no? A las entidades sociales jesuitas, no es solamente porque quiere hacer algo, sino porque sabe que hay ahí un proceso. Hay gente, digo, gente creyente que viene desde su opción de fe, pero hay gente que dice, mira, yo no soy creyente, pero tenéis algo, ya lo podemos llamar espiritualidad, lo podemos llamar de alguna manera, que dice, esto a mí me, me ayuda, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra especificidad. No somos las grandes ONG, ni las más grandes, ni las que más dinero recaudamos, pero sí yo creo que estamos aportando algo que es integrar a la persona, ¿no? Y ahí nos, nos encontramos. Y después de lo que has dicho, y, con, y según has acabado me has puesto en bandeja, ¿no? De integrar, había una persona que pre preguntaba, ¿no? ¿Jesuitas en las fronteras? Y decía Marruecos, Cuba, Boston, Boston College e ICAI, ¿no? Que parecen como como puntos muy distantes y, y muy distintos entre, entre ellos. ¿no? Y Sin embargo, yo creo que en tu vida eh, todo ello tiene una, una unidad como la tiene el que la compañía de Jesús esté trabajando en, en todo eso. ¿no? no sé si nos podías contar un poquito cómo tiene su unidad en tu vida y por qué la compañía decide estar en sitios tan diferentes y sobre todo cómo se ayudan unos a otros. Pues, hombre, yo, esa es de las cosas más bonitas de nuestra vocación, yo creo, ¿no? Que, que podemos estar en lugares muy distintos. Y yo en todos esos lugares que mencionaba antes, que tú acabas de repetir, pues me he sentido profundamente en mi sitio, ¿no? Y, y es muy distinto estar en Boston, donde yo estudiaba en una universidad jesuita, porque unas es espectacular, espectaculares, la ciudad, digamos, donde más eh, universidades así prestigiosas hay, ¿no? Y como una cuna del conocimiento, ahí te relacionabas con gente eh, no sé, yo me una anécdota así tonta, pero me pidieron pues celebrar misa en una parroquia, eh, yo ingenuo ahí con mi inglés tal, me viene bueno, al final la típica gente, ah, bienvenido, que si sí, no sé cuándo y me dijeron, pues ahí había dos premios Nobel, ¿no? Yo no sabía, no sabía cuáles eran. Eh, y yo ahí estaba feliz Pero también he estado, a lo mejor, en no sé, Marruecos, por ejemplo, donde nuestra realidad O sea, nosotros estábamos Teníamos unas condiciones muy dignas Pero te encontrabas cada día Con, con personas uf, que Sufrían mucha violencia de, de, de, pues De las policías De los, los que se aprovechan de ellos Traficantes de personas Sobre todo mujeres, ¿no? Que sufren muchísima violencia Aparte de todo lo que sufren todos los demás Pues mucha violencia sexual y era como un golpeo continuo que, que realmente tú notas, ¿no? Que te, te va afectando mucho, eh, pero a la vez te sientes privilegiado por poder acompañar a esas personas, ¿no? Y yo siempre digo, yo nada más que estuve dos años en Marruecos, pero esos dos años me van a acompañar toda la vida porque fueron de mucha intensidad, pues de ver mucho sufrimiento y a la vez percibir mucha, mucha esperanza, mucha... Eh, no sé, eh, me, yo he aprendido mucho allí, ¿no? Y, y lo que te decía, en cual, o sea, en cualquier lugar, también cuando me dijeron ¿vienes a Bilbao? porque Bilbao yo la conocía poco, y dije, bueno, pues no sé qué haré, bueno, ya veré lo que hago allí. Y al poco tiempo, claro, nosotros siempre vamos a casa, tú lo sabes, o sea, tú vas a cualquier ciudad sí, ¿eh? jesuita y desde el minuto uno, pues, estás en tu casa, y eso es un regalazo, ¿no? En un, en un mundo tan hostil a veces para la gente, donde cuesta tanto encontrarse un hogar, ¿no? Y nosotros, pues, poder llegar y sentirte acogido, acompañado, querido. Y, y bueno, pues, eh, justamente, ¿no? En Yo estoy en una comunidad aquí, estamos jesuitas, pues, unos trabajan en la universidad, otros en la iglesia, eh, yo aquí en lo social. Y este curso, pues, hemos empezado pues un proyecto de hospitalidad y ahora viven con nosotros dos chicos de... Que, que están con la Fundación Ayacuría, dos chicos marroquíes que están formando. O sea, ¿no? Que... Todavía no tienen la documentación, entonces, bueno, tienen que esperar un tiempo y está siendo una preciosidad, ¿no? Para nosotros como jesuitas el compartir con ellos. Yo creo que ellos también están a gusto, ¿no? Y, y mucha gente se sorprende, ¿no? Pero yo me acuerdo muchas veces cuando hablas de temas de migraciones que hay gente así que, pues, más, bueno, no sé, no voy a decir la palabra, pero que dicen, bueno, que se vayan a su país o mételos en tu casa. Y, bueno, pues, bueno, pues sí, tenemos dos en casa, ¿ya? Y, es muy, y está siendo muy bueno para nosotros, ¿eh? eh eso es transformador, o sea, la comunidad nos ha dado la vuelta para bien Y, y, y yo creo que para ellos está siendo también una experiencia bonita ¿no? Y, y, y todo, todo eso surge de esa experiencia de contacto y de, de encuentro ¿no? En esa línea de lo que dices, ¿no? de, bueno, de de tu trabajo con los inmigrantes De vivir con, con gente migrante, que es una cosa pues que yo creo que es una experiencia muy bonita eh, Pregunta David Abad, ¿qué es lo que podemos aprender de las personas migrantes? Nosotros que quizá lo hemos tenido más fácil o que, o que vamos a los, no sé si vamos a otro país, yo estoy viviendo en Italia pero he venido y yo por ejemplo no he tenido ni que hacer ni que hacer ningún trámite ni papeles que hacen otros compañeros nuestros que vienen de, de otros países, yo no lo he tenido que hacer porque soy soy europeo no y a veces hablamos o se oye, se oye hablar a la gente de una manera muy fuerte y desagradable de las personas migrantes, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que tú crees que podemos aprender de estas personas migrantes? ¿Qué nos pueden enseñar? O sea, yo creo que todo ese rechazo a veces viene mucho del miedo. El miedo a lo desconocido, al otro, y nos montamos como, no sé, como imágenes, como prejuicios, y eso es muy humano y nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que si conseguimos superar esa, esa barrera, pues al final te encuentras con personas. Y yo siempre digo a... a por ejemplo, cuando estaba allí en Marruecos, en Nador, si no sé si, bueno, si buscan en internet la, la valla que tiene España para, con Marruecos, al norte de África, es muy grande. O sea, yo decía, bueno, quien se salte esta valla, en vez de estar la policía abajo esperando para detenerlos y devolverlos, lo que había que hacer era, no sé, pues ficharlos para el equipo olímpico español, pues son gente que, que, que <risa> son capaces de saltarse tres vallas, que físicamente es brutal. Pero yo digo, gente. ¿Qué aprendemos de ellos? Pues la, la fuerza ¿no? y la, la, el deseo de vivir, de vivir dignamente. O sea, que hay gente que se juega la vida, ahora en Canarias, por desgracia, están muriendo muchos que están intentando venir. Claro, si tú te juegas la vida es porque lo que dejas atrás es peor, es peor. Entonces, por un lado aprendes valentía, por otro lado a mí me transmiten un deseo de vivir, de superarse mm, grande... Y mucha fe, ¿no? Yo una cosa que me llamaba la atención, claro, en África no, no sé cómo decirte, no existe el no, no creer en Dios o a sea, todo el mundo cree en Dios, es cristiano okay. y cuando le dicen, no, en Europa la gente no cree se le llama mucho la atención, ¿no? Y tienen una fe y una confianza en Dios que te lo dicen así, ¿no? Si Dios quiere voy a llegar, yo estoy en manos de Dios Claro, cuando tú estás enfrentándote a un viaje que, que, que tiene unas posibilidades grandes de que acabe en la muerte o tienes mucha confianza, mucha fe y estás realmente desesperado porque en tu lugar de origen no hay, no hay alternativa, pues eh, hay gente con mucha fortaleza. Después, pues entre los migrantes hay de todo, igual que entre, no sé, cualquier población. Hay gente pues, con más más, pica, más otra gente más auténtica. Pero, pero bueno, yo, yo, yo estoy conociendo a personas. Al final, los migrantes, pues yo te hablo de Mohamed, te hablo de Shakir, o sea, te hablo de gente concreta. Pues, y algunos después de años mantienen el contacto y con otros pues estado un tiempo juntos y después no, ¿no? Pero, pero sí, yo, que aprendo? Pues porque tengo amigos y amigas que han hecho unos viajes muy difíciles y que a mí me, me enseñan mucho de, de superación, de fortaleza, de entrega. y Hablas de la superación, de la fortaleza, de la entrega, ¿no? De las ganas de vivir, que yo creo que es uno de los de los grandes temas ahora en nuestra sociedad europea, ¿no? es decir, que te encuentras con muchas personas que, bueno, que la, las sensaciones como que flotan por la, por la vida, no que hacen esto, pero tampoco están muy convencidos, no acaban de luchar, la vida les come. Entonces había una persona que preguntaba cómo, que cómo trabajas para que todo lo que vives eh, no te frustre o, o no te haga tirar la toalla. Y yo ahí creo desde el poco conocimiento que tengo yo que a veces hay una imagen un poco falseada o azucarada de las personas que trabajan en el sector social o en, o en otras organizaciones no tipo ONG que, que lo presentan como diciendo, no, es que esto es una, una maravilla porque todo es gratificante todo es una maravilla, todos se superan todos se salvan y yo creo que la realidad es, es otra ¿no? es una realidad difícil en la que o tienes dentro una fuerza o una, algo que te mueve, que ya sea el amor por las personas, ya sea la fe, o, o, o todo se cae muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta también es interesante. ¿Qué es, qué es lo que trabajas para que lo que vives eh, no te frustre? Porque supongo que vives también cosas muy duras, o sea, toca enfrentarte a situaciones muy, muy duras. Sí, o sea, o eso sea, de que todo sale bien y todo es fácil, no, o sea, no, no es la realidad, por desgracia. Quizás ahora en Bilbao me toca mucho más trabajo de gestión, de acompañar equipos, o sea, estoy como en una segunda línea, por así decirlo. Entonces, bueno, pues es menos, o sea, me encuentro con menos situaciones duras, ¿no? Pero yo me acuerdo en, cuando estaba en Nador, en Marruecos, allí cada semana veíamos o un naufragio o personas con historias de mucha violencia. O enfermedades que, que, bueno, pues que tienen poca posibilidades de ser curadas en Marruecos, en gente que muy difícilmente va a poder llegar a Europa. Entonces, era como el dolor constante, ¿no? Eh, casos que si no llegaran aquí, pues nos desbordarían mucho. Allí era muy... Entonces, eh, era muy frustrado. O sea, la frustración era grande porque ves que te llega mucha necesidad y no puedes responder, ¿no? ¿Cómo lo vives o cómo te trabajas? Pues una cosa que teníamos que cuidar mucho Era el equipo, ¿no? Al final éramos gente, éramos un equipo muy diverso Con gente de distintos países De, bueno, de distintas religiones, musulmanes Un buen grupo Pues cuidarnos eh, Acompañarnos o sea, Tener tiempo, espacio de compartir ¿no? De, de, bueno, de expresar esa frustración eh, Y después una cosa que nos ayudaba mucho Era celebrar las victorias ¿no? Cuando, por ejemplo, conseguíamos un visado para alguien O algún chico que habíamos... Conocido mucho, nos contaba, nos decía que había hecho Bosa, ¿no? Que es cuando llegan a Europa Pues eso lo celebrábamos, ¿no? Porque lamentábamos tantas cosas que en las que se podían celebrar Había que celebrarlas, ¿no? Pero claro, ahí la clave también está Pues cuidado por dentro O sea, yo... O sea, rezaba mucho en Marruecos, ¿no? Parece que estaba haciendo muchas cosas Pero tenía que cuidar mucho Pues esos momentos más de silencio de, de, de nutrirte un poco ¿no? de la experiencia de Dios pues que, que a pesar de que hay muerte Pues confiamos en la esperanza de que la muerte no se acaba ¿no? Eh, Hay que cuidarse mucho y, y a veces también tenemos que desconectar o salir Pero era duro, era duro porque te enfrentabas a muchas dosis de sufrimiento ¿no? Y en el, en el ámbito social Hombre, pues te llegan muchos más problemas de las soluciones que tú puedes dar Entonces eso pero lo que yo digo no es que nosotros te damos solución, lo que hacemos es acompañar a la persona y acompañarla también en el momento duro, en el momento difícil, cuando se hace muy largo y ahí estamos, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo valora cuando hay algún chaval pues, que después de tres años, tal, se saca los papeles, nos celebramos juntos porque ha sido algo pues soñado y esperado, ¿no? Y durante esos tres años hay muchos momentos de frustración, de lágrimas, de, de que no salen las cosas, de miedo... Y es duro, eh, pero es bonito y tiene sentido. Uh -huh. Habías hablado de la, de la fe, de la oración. Tú eres cura, vamos, lo sabemos todos. Me acuerdo del día que te ordenaste, que estaba yo haciendo el camino de Santiago y que no pude estar con un grupo de chavales. Desde que, desde que estás ordenado sacerdote, ¿no? Y, y siendo sacerdote trabajando en una ONG. ¿Cómo vives tu, tu sacerdocio como jesuita trabajando en una ONG? Porque a veces pensamos que el sacerdocio es más lo ministerial, asociado a una iglesia, a un templo o a una parroquia de un grupo de personas, pero ¿cómo lo vives tú siendo sacerdote, trabajando ahí con los más pobres? Pues, o sea, primero yo también me gusta, ¿no? El ejercio, o sea, el, el, el, el ser cura también en lo ministerial. O sea, yo los domingos, pues, tengo misa en el colegio aquí los jesuitas o en la iglesia, entre semana también. Eh, pero para mí ser cura no es solamente eso, entonces hay una dimensión de, de acompañar a la comunidad. Y ahí, claro, yo por ejemplo la gente me pregunta de Marruecos: en Marruecos era la parroquia, éramos tres jesuitas, los tres curas, y ya nos había 20 católicos en toda la parroquia que era más grande que en la provincia de Sevilla. Y yo me sentía muy cura, porque al final estás acompañando a una comunidad donde hay también muchos musulmanes, eh, muy creyentes, por cierto. Eh, y donde al final, pues como cura, pues que estamos llamados a, a acompañar a la gente en su búsqueda a Dios, ¿no? Y de Dios, que a veces no lo llaman Dios. Entonces, en, aquí en, en Alboa, en Entre Culturas, en las organizaciones donde estoy, es eso, estar un poco, pues acompañando, disponible, mmm, aprendiendo también mucho de la gente. Y en el fondo, para mí, ser cura es darte, ¿no? Como Jesús se, se entregó, pues hasta, el, hasta lo más grande pues nosotros con nuestras limitaciones también, ¿no? Entonces, para mí es un sacerdocio muy pleno de sentido, ¿no? Y, y quizás los jesuitas no, no siempre o casi nunca estamos como el cura de parroquia dedicado a lo puro ministerial, sino que en ese sentido somos más itinerantes. Eh, pero bueno, a mí me gusta siempre mucho acompañar personas espiritualmente, dar ejercicios de la vida diaria, o pues sea cuidar esa dimensión también. Y, y la gente busca, ¿eh? Y, y en ámbito, claro... Bueno, antes de lo de las fronteras, ¿no? Nos toca mucho en siempre dentro de la iglesia, fuera de la iglesia con, En las entidades sociales pues nos relacionamos con muchas entidades que no son de iglesia Y es bonito, yo creo, también establecer diálogos Hay como vocabulario común donde te encuentras con gente eh, Pero bueno, también desde nuestra... no ocultamos, obviamente, nuestra fe eh, Pero también yo confío, o sea, estoy convencido, ¿no? De que tenemos mucho que caminar con otras personas y con otras... ...organizaciones que no, que no se consideran cristianas, ¿no? Y, y hay mucho que nos une, ¿no?, en el, en el trabajo por la justicia. Sí, mi experiencia es que, vamos, con la compañía de las personas... ...es que les hablamos mucho de su unión con Dios, de llevarles hacia Dios... ...y que les hablamos mucho de la importancia de la oración... ...y la mayoría de las personas eh, hoy, pues, no acaban de saber cómo orar... ...o dicen, sí, es muy importante, pero no tengo las pautas, no sé cómo la gente reza... Entonces se me ocurre, si nos podrías contar cómo rezas tú y, y qué papel juegan los pobres o las personas más, más desfavorecidas con las que trabajas en, en tu oración. O sea, yo rezo mucho con el Evangelio, ¿no? sobre todo con el Evangelio de cada día. Y es como mi punto de salida, ¿no? muchos días, y después se va llenando de caras, de, cara, de personas, de situaciones, de distracciones, evidentemente. Entonces, claro, con las personas con las que comparto vida, con las que camino, pues salen. Y, y hay gente que me, que me cae mejor, y hay gente que me cae peor. Y a todas no las la intento como mirar ¿no? desde, desde, ese, desde esa mirada que tenía Jesús. Eh, también hay días que, que mi oración es más de silencio, más de estar, de, bueno, pues como que las palabras también eh, se caen. Eh, hay días que me gusta rezar caminando, mirando a la gente, yo creo que también, yo pero yo creo que cualquier persona, pues según el momento en que estamos nos ayuda a un tipo de oración o otro tipo de oración y lo que está claro es que al final tu oración y tu vida están muy relacionadas, ¿no? Entonces cuando estamos más centrados o estamos trabajando con, bueno, con, con gente eh, concreta, pues bueno, me imagino que yo cuando estaba en el colegio pues me salían los alumnos, las alumnas, los padres, madres, compañeros, profesoras eh, y, y desde ahí, ¿no? El, el, no sé, eh, se va como conectando, ¿no? Igual que después estás en clase o yo estoy hablando con algún chaval y, y me sale Dios, ¿no? me dijo, me, me vienen como... Menciones de, o sea, como referencias O recuerdos de Jesús Y, y ahí me digo te, te, te consideras como conectado ¿no? con, con esa realidad Y yo creo que también, como decías tú, ¿cómo se reza? Pues hay que pedir ayuda A mí me enseñaron a rezar, o sea, yo tuve Y sigo teniendo un acompañante espiritual Con quien contrasto, con quien Le cuento mis dificultades, ¿no? Eso es un camino que necesitamos siempre Ayuda, ¿no? De personas que también Nos, nos acompañen y nos, y nos indiquen sí. Pregunta Antonio Borges desde Sevilla, si es más fácil transmitir todo eso que nos has, que, que has, vivido, ¿no? A la gente de cerca o a desconocidos. Bueno, Antonio Borges de Sevilla, no desde Sevilla porque está en, en Lovaina. Antonio Borges es un poco el promotor y el inventor de toda esta iniciativa para los que no lo conozcan. Pero bueno, la pregunta es esta, ¿no? Si es más fácil transmitir todo esto a los que, a personas de cerca o a desconocidos. Pues según, yo creo que a gente desconocida, pues puedes dar como, o sea, me imagino, desconocida, pues aquí, ¿no? Que nos está escuchando gente que a lo mejor no conocemos en una celebración, que viene gente a la iglesia, pues ahí puedes dar como orientaciones más generales, pero con la gente de cerca yo creo que somos como más auténticos y podemos, no sé, es verdad que a lo mejor te da como más cosas o te cuesta más, ¿no? El, el hablar de decir, no sé, con tus compañeros de trabajo hablar de Dios puede costar pero si lo consigues es muy potente, porque hay gente que te conoce y sabe cómo actúas y cómo, cómo vives. Entonces, más que contarlo con la palabra, no sé si a veces también lo tenemos que contar mucho más con la vida, con lo que hacemos, ¿no? Yo creo profundamente eso, ¿no? A mí los jesuitas que más me han inspirado no fue por lo que dijeron, sino por cómo vivían y cómo, cómo se entregaban, ¿no? pues bueno. Bueno, muchas gracias, Javi. Yo creo que, que ya se va agotando el tiempo. Tenemos alguna alguna otra pregunta, pero, pero creo que el tiempo se va agotando. Te voy a hacer la, la última y ya con esto cortamos, porque hay quien pregunta que, que cómo puede un laico vivir la vivir el reto de la experiencia ignaciana. ¿no? Yo creo que es un tema sobre el que, que tú has tratado y que puede ser también interesante para terminar. Pues... Pues en, yo creo que en casi todo, igual que un jesuita. O sea, y San Ignacio tuvo esa. Bueno, su manera de, de llegar a Dios, de acercarse a Él, no hace diferencia, ¿no? Quizás los jesuitas, porque tenemos una formación más intensa, pues en ese sentido tenemos la suerte de, de tener más, más medios para vivirlo. Pero al final, la espiritualidad tiene mucho que ver con encontrar a Dios en la vida, ¿no? Y en la vida es, pues, yo en mi trabajo, eh, en las ONG en las que colaboro, eh, pero el padre de familia o la profesora con sus alumnos, su clase, no. Eh, entonces ahí yo creo que el laico también tiene muchos, muchas ocasiones, no, como muchas maneras. Eh, no sé, yo siempre digo que una clave muy grande de las pidenaciones es el examen del día, el mirar lo que ha pasado y ver dónde se ha podido colar dios ese día. Y yo creo que ahí no hay diferencia entre laico, cura, religiosa, o jesuita, no. En entonces, bueno, pues desde ahí tenemos una espiritualidad universal. Yo diría que hasta para incluso gente no cristiana, yo me acuerdo en Boston que había mucha diversidad, había una chica que ya era hindú y dice, yo soy una hindú ignaciana, ¿no? Y porque practico, o sea vivía muchas de las cosas de los valores de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y, y en ese sentido es muy universal. Y, y curiosamente han pasado siglos y, y sigue ayudando a la gente, sigue siendo muy muy muy significativa, ¿no?, para, para mucha gente. Entonces ahí laicos, laicas que digan, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Pues preguntar, buscar a alguien que os acompañe, algún grupo eh, ignaciano, ¿no?, donde, bueno, aquí estoy viendo a gente que te pone ahí, saludar, saludar, son toda gente que he ido conociendo alguna, pues de, la iglesia, de mi colegio de Aceli, pues gente de México, y son gente que está vinculada, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, yo creo que muchos ya tienen como ese contacto para iniciarse, ¿no? Y meterse en el mundo de los ejercicios y, bueno, siempre eso, ¿no? Con un compromiso. Yo animo mucho a la gente a, a complicarse en ese sentido, buscar un lugar donde dar tiempo, donde hacer voluntariado, donde implicaros en procesos de transformación, cada uno desde su formación, desde su experiencia, el hacerse, digo, voy a hacer también la cuña publicitaria, pero vincularse a alguna organización, ¿no? De... De, de iglesia o no de iglesia, ¿no? Pero el ser socio socios de, de una o de varias ONG, ¿no? Porque hay causas que, que nos mueven Y desde ahí, pues, también colaborar pues, en esa transformación, ¿no? Y e intentar pues, que haya más justicia en nuestro mundo Bueno, pues estás viendo el chaparrón de aplausos y de saludos que te están dando, ¿no? Porque yo creo que, que has tocado, has tocado el, el corazón de muchas personas Y nos has enseñado eh, nos has ayudado a conectar con algo que, que sabemos pero que a veces cuesta vivirlo y que lo menos palabra que es la palabra, la palabra prójimo. Entonces yo desde el equipo de Voces SJ te agradezco, te agradezco este testimonio que, que nos has dado, también la gente te lo, está, te lo está agradeciendo y con todo esto pues nos despedimos desde, desde Roma y desde Bilbao, de todos vosotros que estáis en vuestras casas y nos vemos la semana que viene. Pues muchas gracias Dani por la invitación y nada ya me he estrenado en mis directos de Instagram. <risa> Cuidado que ahora te van metiendo y cuando te quedas de cuenta te llega un mail de que tienes cuatro directos. <risa> la semana pasada ya vi el de Oscar y Antonio y seguiré lo que uh ha -huh. habido por aquí. Muchas gracias. Seguiremos. Muy bien. Buenas noches a todos y, y nos vemos. Muy buenas noches.